La luna llena lamió de azúcar el muro de piedra. Pasó un ángel y cuando se fue, solo quedamos dos. Se empañó de aliento el cristal del aire. Quizás oculto el beso de unos labios que buscaban azar y la caricia de una mano conocedora de la arcilla. La llena luna lamió de azúcar el muro de piedra. Pasó un ángel y cuando se fue, solo quedamos dos. Se empañó de aliento el cristal del aire. Quizás ocultó el beso de unos labios que buscaban azar y la caricia de una mano conocedora de la arcilla.